¿Qué tal, queridos amigos? Feliz lunes. Iniciamos esta semana en la presencia de Dios, dándole gracias a nuestro Señor por todo lo que Él nos da. Y vamos a poner en las manos de Él también nuestros proyectos. Esta semana que Él nos regala, la ponemos en sus manos. Vamos a poner nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras intenciones, nuestro estudio. Que sea el Señor Dios todo nosotros, el que nos sostenga y acompañe siempre. Amén mis queridos hermanos hoy lunes 20 vamos a meditar el evangelio de San Mateo capítulo 9 versículos 14 al 29 en aquel tiempo Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos al ver a Jesús se sorprendió y corrió a saludar él les preguntó ¿de qué discuten? uno de la gente contestó maestro te he traído a mi hijo tiene un espíritu que no lo ha dejado hablar y cuando la agarra lo tira al suelo, echa espumarajos y rechina los dientes y se ha quedado rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él tomando la palabra dice, Generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportar? Tráigame, se lo llevaron. El espíritu en cuanto vio a Jesús retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño. Y muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de él. Jesús replicó, si puedo, lo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayúdame, ayuda a mi falta de fe. Jesús al ver que acudía a la gente, increpó al espíritu mundo diciendo, el espíritu inmundo y sordo, sal de él. No vuelvas a entrar en él. El niño se quedó como un cadáver. De modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar a casa, sus discípulos le preguntaron a Solasú. ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, Evangelio de San Marcos. Es el texto que estamos meditando, capítulo 9. Y nos presenta esta escena en la que vemos esa, esta lucha. Eh, los discípulos que se ven bloqueados, no pueden, no pueden expulsar a este demonio. Y Jesús tiene la, la causa, ¿por qué no pueden? Por la falta de fe. Generación incrédula, y eso también nos puede decir hoy al Señor a nosotros, generación incrédula, faltos de oración. ¿Cuántas dificultades, cuántas tristezas, cuántos problemas por nuestra falta de fe? Que el Señor sea nuestra fortaleza, mis queridos hermanos, nos sostenga. No dejemos de orar mañana, tarde, cuando salimos de casa, cuando vamos a tomar los alimentos. Un momento a solas con el Señor. Ese momento a solas sea nuestro momento transfigurador con el Señor en el que recibimos la fuerza. El Señor Dios todopoderoso los bendiga. Él los guarda y los proteja. Feliz día, queridos hermanos.